Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video Y hoy, hoy, otro unboxing Así es, porque nos enloquecimos con los unboxings Y estoy muerto por los unboxings Y qué bueno que puedo hacer unboxings y bueno, ya, fin Chicos, el día de hoy tenemos un video muy especial Porque es que hoy, el video no lo voy a hacer yo, ok El video lo van a hacer suscriptores Así es, y gente con la que he estado En las juntadas, va a ser una dinámica que creo que Es muy genial, es distinta, siento que va a ser Muy divertido, y cada uno va a estar Haciendo lo siguiente, conseguimos más Sobres de Bakugan, ah, por si no lo saben Boeing Toys ya confirmó que van a estar en Progreso, en proceso, de repartir Las cartas, los sobres, me refiero Estos sobres, de cartas a Toda Latinoamérica ya, ¿no? Entonces, pues voy Toys lo dijo, yo digo que Le vamos a llevar para el próximo año, yo creo que ya empiezan Entonces, pues nada, para que sepan El caso es que tenemos sobres de estos ¿Y qué vamos a hacer? Como siempre aquí tenemos a Whole porque pues es un video para el Planet, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cada uno Tiene un sobre, Alejandro, Julián Y Kevin, cada uno va a Abrir un sobre, y eh, pues cada uno Va a mostrar pues lo que le salió, ¿no? Y pues eso es solamente Entonces nada chicos, espero que les guste mucho esta dinámica Cada uno va a grabar, así que no voy a estar yo como tanto en pantalla esta vez Sino que van a estar ellos Espero pues que les guste mucho Y si les gusta pues sigo haciendo más videos así Y pues nada, espero que vayan a mi Instagram, Twitter, Facebook Ya saben, todos los links están acá en la descripción Y vayan a Drography, un canal muy genial de animaciones Que pues sé que les va a encantar Y pues nada, sin más, comenzamos con el video El primero, que, el que va a empezar con los unboxings va a ser Julián Ya que él, el sobre que consiguió, se lo ganó por medio de un sorteo Que hicieron en el grupo PVC Peleadores de Vacuán de Colombia ya saben, Es un grupo con el que he estado últimamente Y pues es para compra y venta de vacuán, pero únicamente en Colombia No es por propaganda ni nada, solamente es pues... Porque sí. Y pues nada chicos Espero que pues Disfruten el unboxing de Julián Y pues nada Sé que les va a encantar Entonces pues empezamos Y bueno gente ¿qué tal todos Aquí Julián de vuelta En compañía de Tu Bakugan Es con Alejandro Y con Kevin Bueno Como les estaba mencionando En el grupo de PVC Peleadores Bakugan de Colombia Hubo un concurso Y yo gané Utilizando a este dibujo Que es un Bakugan Que yo inventé Llamado Clickroach en sí me basé en un mouse, el de Obviamente las computadoras, en este caso Les presento el sobre que He ganado, tiene 10 cartas Para el juego de Bakugan Battle Planet El Booster Pack Battle Brawlers De Master. primero quitamos esto Bueno y antes de todo tengo que hacer un Anuncio porque sé que eso te interesa amigo Yo sé que eso te interesa, ahora mismo ¿no? tú Estás pensando de dónde sacan tanto dinero Esta gente para comprarse esos hijos de madres, Bakuganes y todas esas cosas que Tanto compran, es muy sencillo, yo uso Lucky Fishing, Lucky Fishing es una aplicación gratis de celular da dinero, dinerico, rico este juego consiste en lo siguiente este pescador va a estar lanzando su cañita y va a seguir recogiendo pescados a lo largo que el anzuelo va subiendo, muchos de estos pescados tienen gemas, y qué son las gemas bueno, las gemas las vas a usar luego para poder cambiarlas con, por dinerico dinerico delicioso, las puedes cambiar por bonos de Paypal, Amazon Play Store y hasta de 200 dólares, no pero es que yo tengo mala suerte con eso y para empezar a ganar gemas no, no, no, no te preocupes, porque si vas salido que te dejaré en la aplicación Y usas el código que también tengo en la aplicación Y aquí en esta pantalla hermoso Puedes tener así ya de gratis 800 gemas, así, así de sencillo 800 gemitas ahí Además de esto, puedes ir pescando tarjetas de Google Play Con distintos valores 2 dólares, 1 dólar, 3 dólares Bueno, el caso es que si llegas a pescar una cantidad total de 100 dólares Te regalan una tarjeta de Google Play para que te la gastes Así que nada chicos, vayan, disfrútenla, gocenla, Ganen dinero y pues ahora sí, ahora sí Continuemos con el video Y aquí está el sobre como pueden ver, tiene una especie de pestañita, una hendidura por aquí. Ahí para que sea más fácil de abrir, 15 ¿sí? años. De acuerdo. De acuerdo, entonces, vamos a continuar. Aquí tenemos las cartas. ¿sí? Son 10 en total. Y ahora, vamos a apreciar qué salió. Counter Outsiders, que es una carta. Aquos, las Impacto láser. Un Movimiento Pyrus Surgimiento de la Luz Atributo Heios Espada Trueno Heios Whiteout Atributo Heios también Un Contrarreste Pyrus Uy, esto me puede servir Uy, vean esto Titan Whole Core Ultra Perfecto. Que es obviamente la evolución de Whole Core Ventus Uy, vean esta belleza Garganoid Ultra Ya me salió sí. a mí, ya me salió a mí, sí Señora, cálmese, siéntese Hazer Mental Uy, y, tenem, y tenemos, y tenemos a Diamond Fansor Evolución Y vea Poder B de 2, de 1200 y bueno gente, eso ha sido todo La verdad agradezco a Alejandro por hacer esta Super dinámica Además que estas cartas, uy me encantaron Bastante, aquí está su fangtor, Noble caballero, pues bueno aquí Despido mi parte del video, así que Nos vemos, bueno y ahora chicos El siguiente sobre, lo va a abrir a alguien muy especial para mí Es Kevin, es un chico con el que Hemos estado yendo a juntas últimamente Y la verdad es que es una persona muy genial, él va a estar abriendo el próximo Sobre porque pues le pertenece a él Vamos a ver qué le sale y pues nada El mejor de los deseos y ojalá no me robe el canal Por favor que no me lo robe y pues nada chicos Les muestro, continúa Kevin y no quiero chistes de porque se llama Kevin roba el canal, no quiero chistes de esos, por favor, gracias. Bueno, damas y caballeros, aquí vengo secuestrando este canal momentáneamente. Nada más para abrir un paquete, ya compré varios, a mi compañero Alejandro, por cierto, muy bueno, muy buen vendedor. El muchacho trajo un paquete completo hell wow, hell wow. de sobres. Vamos a ver si podemos abrir un sobre, por lo menos más profesional que el dueño del canal. Y vamos aquí también. Listo. Tides. ¿Es buena? Sí, sí, un poco sí. No, a... Triple Blast Cannon. Una sí, action Card. Bien, esta es buena. Un poquito cara, eso sí. Este, Shuriken. Nice. Este, estoy esperando a que llegue este Bakugan. Lo necesito. Listo. Oh. Solite. Artesco. Muy bien. bien. Uy, violento. Bien, esta muy buena ah, ahora? Quietos, quietos Y, ah, te creías, güey <risa> héroe <y estrés. risa> <Yes. risa> sí, sí, sí Se robó Ahora sí, ahora sí, ahora vamos y... yeah. Sí, <risa> Y, listo muchachos, esto fue much... eso fue todo Nos vamos, aquí yo dejo las cosas En manos de este man, nada mentiras me Fuímonos, oh. Hypernilius oh. Bien, bien, bonito un sí. Hyper Serpentis Ultra. Nice. Lindo, lindo. Le voy a volver aquí el canal a este muchacho porque si no después Ay. llora. <risa> y literalmente salió solo Gellos y Acus. Nos vemos probablemente nunca. No sé si pueda volver aquí. Entonces, bye. Y el último que tenemos ahora es Alejandro que va a abrir un sobre que él consiguió y pues nada a ver qué le sale, qué conseguimos y qué nos aparece y pues nada. Vamos con Alejandro. Buenas tardes, personitas del señor, ¿cómo amanecen o van a dormir? No tengo idea qué hora es. Pues mucho gusto, soy Alejandro, soy el que generó la dinámica y pues vengo aquí en compañía de tu vacunganés y vamos a abrir este poderoso sobre. Este sobre no lo eligió Kevin, de pronto no sale tan bueno. Es que Kevin tiene la mala maña que elige buenos sobres para otras personas, pero no tanto para él. Pues yo, carajo. Listo, vamos a abrir. Aquí mi Bakugan favorito, que espero que tu Bakugan algún día me lo cambie, me lo dé Que pues yo soy Fulacus y yo quiero esta joda, debería cambiármelo eh, no. Like para que me lo cambie Si, si llegamos a mil likes, me lo cambie ¿Listo? Me parece, me parece Listo, en mil likes me lo cambia Ayúdenme compañeros, todo bien, en la buena, yo los quiero mucho Videos de cómo no abrir un sobre Parece que es un sobre Darkus A ver, ¿qué tenemos? Eh, no tengo inglés, así que bueno, dice Se hace Darkus tenemos Silk, uh, Cycling Light Necesitaba uno de estos, bien, bien, bien Un King. Stone King Tenemos Cess Heios Que es básicamente que si me pegan un bicho Heios Y la saco de primerazo para el golpe Niego el resto del daño, porque es Heios Si fuera un Darkus, de malas Si fuera otra vaina, de mala Solo para Heios Tenemos Tiny Touch Terrified Este me encanta, esa ilustración me parece hermosa ¡Inferno! Esta no había salido, ¿qué hace? Eh, dos de año por cada Bakugan Pyrus en tu equipo ¡Uy! Un mono Pyrus le da como pan caliente Tenemos Gargonoid Gaze Destruye un héroe de costo 4 o menos Eso está bueno, eso está muy bueno, me gusta, me gusta Tenemos a Marco, Marco Díaz Tenemos Hot Potato, papá Y eso es todo, Nos fue un buen sobre, salió principalmente Darkus eh, Pyrus Y una ellos que se coló, pero bien, bien me gustó, estoy, satis estoy satisfecho. Espero que les haya gustado. Ya saben, 100 mil likes para que me den mi hashtag. Dragonoid Aquos para Alejandro. <ríe> eh, los dejo aquí con el poderoso tubacu ganés. Y hasta otra vez que me invite. Y aquí viene un Dragonoid Aquas, papá. ¡Ay, un clásicaso! De nuestro amigo Julián. Muchísimas gracias por el regalo. Eres muy amable. Bueno chicos, y esto ha sido el video. Espero que les haya gustado muchísimo. Conseguimos cositas súper, súper, súper interesantes. Espero que les haya encantado. Díganme qué les pareció esta dinámica. Díganme si, si les gustó. Y pues nada chicos, espero que les haya gustado muchísimo este video. Recuerden darle like, comentar, compartir y suscribirse. Y ya saben, nos vemos en otro video. Hasta luego. Les quedó perfecto chicos.